Muy buenas a todos, maníacos. Aquí vuestro hombre, bandolero 7.0 Bienvenidos a e Fútbol 2022 Celebrando aquí la, la Copa de la Liga del Real Madrid Vamos a ver quién nos toca No creo que sea el español, pero bueno, vamos a ver El Elche, nos toca el Elche Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué pasa, si celebramos o no celebramos bueno, nos quedamos aquí con el con el negro, no entonces no tenemos el blanco y negro Pues venga como os prometí, como dije digo, si el Madrid gana la liga pues hacemos un partidillo ok, va pues a jugar Raúl Guti <ríe> Hola Adrián, bien, bien, genial, tío, aquí pasándolo bien. Bueno, con el chiflío. Venga, aquí sale lo de leche. Aquí se mutea por el. por el copyright. y aquí tenemos mi equipazo. Con Rodrigo aquí, Romario, tipo Courtois. Saludos Gracias, los gracias. A gracias. ya. Ojalá que Venga, sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera Venga, maravillosa y el buen clima Venga, Rodrigo. Ha al público este el Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno. Uy y no lo pongo en duda. Después que presión hay del de nivel de Defibelius. Vamos, vamos, si nos ver estas cosas cuando presiona. nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este Uy. deporte, que siempre consigue El hombre nació falta. Se, dauretito, to, to, eh, ve. que no saque rápido que la otra vez me lo jugó y se corre rápido, que ¿eh? Está atento se ve en alto. Un balón en largo, pero me da que se le ha atorado la mira. No. No. no ¿Qué pérdida de balón esa. más tonta. Ha llegado bien ¿Eh? al área, pero al final le han robado el esférico. Lo ¡No! no fallado también ahí. Oh, cuidado, cuidado en la juega, eh. Estamos aquí, muy... cuidado. Muy buena Triquiñuela. Muy buena Triquiñuela. de Kachí. Con contra su marcador. Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. Bueno, bueno, que. Le ha quitado, tío, a Rodrigo este. No a Rodrigo que va a chupar el banquillo, ¿eh? <ríe> <ríe> casi, casi la recuperamos. Vamos, Rodrigo. Presiona y pare. Buena. Buena. Romario. Vamos, Romario. Mete la cesta. Tío, que no me da tira Ah, falta, sí, eso es, falta. <ríe> sí, sí, un Kempachi falta Bueno, tengo a Camavinga ¿eh? Tengo a Camavinga como parecido con los pelos <ríe> Parece el depredador Más bien Pero bueno Venga, vamos a ponerlo en ataque ahí, ofensivo Vamos, Rodrigo Presiona y pare Vamos a correr, Rodrigo Fidel, Castro La va su rival. No, hombre. Consigue imponer su físico. Dásele armario. Dásele, Romario. A Romario. Romario. Romario. Toma golazo, chavales. El primero. ¿Qué parece? Es gol, es gol. Romario ahí, qué buen fichaje. Una leyenda ahí si sumas rapidez mental y velocidad de movimiento este es el resultado Ojo, leyenda viva que Los defensas están hablando como echándose la culpa a los unos a los otros eso suele pasar mucho en ¿eh? tierra trágame eso piensan saben que en el equipo hay una bestia y ya lo sabe el Maldini es lo que piensa Muy listos no son la verdad Gracias gracias Adrián y Juan José. 4-0 que le ha ganado el Madrid al español, chavales. Así que nos llevamos la liga al bolsillo. Toma, qué disparazo, ¿eh? le he pegado ahí, imparable, tío. Venga, vámonos. Vamos a por el segundo, chavales. El partido se reanuda con el 1-0. Vamos que Mario otra ¿eh? vez, pues el de el de siempre. Así fichó que se va, pero bueno. Vamos, Rodrigo. Vamos, Rodrigo. Ay, Rodrigo que la ha perdido. Muy pronto la recupera, pero la ha perdido. Vamos Rodrigo. Ay. Omar Mascarel. Omar Mascarel. ¡Qué sale siempre, ¿eh? El Omar ese. La en el marcador. Venga, dala. Nada, en oh, tío. tío. Estos pases ahí. 0. Sin ver. Vamos, Romario. Venga. Mojica. Mojica. Ay. Casi. Eso es saque pero lateral. Sin balón. Venga. Ah, vale. Pues sacamos nosotros. Entonces, ese es Rodrigo. Vamos, Rodrigo. Pinchala. Uy, qué fuerte, tío. No está bien, no está bien de primera. Al menos hemos terminado jugada, ¿vale? Venga. Al loro. Pues sí. Ahí, ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos a presionar. Vamos. Ay, Ay por poco, tío. Oh, ¡Qué mal ahora, tío! Mira nuestra ¡Toma, golazo! No! El segundo y bueno ¿Qué os parece, chavales? Vicky este Gracias, Adrián Por el apoyo Con los ánimos Ahí, cómo hemos recuperado Ahí al primer palo rozando el palo me huele a goleada del Madrid, ¿eh? Venga. Vamos, chavales. Parece que el encuentro empieza a ponerse muy Uf. de cara. Está claro que es el equipo más en forma. Vamos, y vamos. Seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. No. Tú lo has dicho, alternativa. que me voy. Ay. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? Un centro que va Uf. directo al área. Está mía, está mía ¡Ay, el portero! ¡Ay, el portero! ¡Que la caga el portero! ¡Uy! ¡Ay! La CS Ahora Mario! ¡Al interior! ¡Ah! ¡Qué bien salió al corte! ¿Tú crees? ¡Ay, el rico para este! ¡Bien, bien! ¡Que le pere. vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Uf! Oh. Poco. Ush. Omar Masquerel. Omar Masquerel. Dios, se me va, tío. Hombre, Fidel, no. A ver este pase. Ahí fuera. Ay. Qué lástima, No hemos podido. Vamos, vamos. Uy. Vamos, Rocco. A la piel de Rocco. Uy, loco que la pierde. A a su destino. Ahora sí. Tormento Toma otro y <ríe> Chavales, lleva atrás ya. Adentro. Romario en máquina. Al Hola, Alejandro. <coughs> no, el, no lo tengo el NBA. No. Me aburre mucho el, el baloncesto. Bien pases, está bien, está bien. Lo el de Vázquez, bueno, pero. Un bueno. que bien llevado. Me is... no ha cachado o 7... tres partidos hasta aburre. Nueva apuesta, no vale cambiar, campeón, no vale. No vale apostar cambiar la apuesta. Venga, vámonos. Vamos, Romario. Uy, Romario, que casi la, la recupera. Cuidado que aquí no la juegan a la media puerta, Cuidado El Ponce este Cuidado Vamos Uy, el Mujica este cachilla cachiela más tío, me la juega, tío Uy o Ha tirado, eh Ha tirado, ha tirado Venga, subís para Ahí Fortnite, ese es nuevo, ese juego, ¿eh? Ese, ese juego, es nuevo. juego Vamos, Romario Ay. Bueno, hemos cortado aquí Mira, Romario ya lleva un doblete bueno, es que parece fácil desde aquí, ¿verdad? Lo que hemos so visto en esta time. primera parte es We lo que veremos el resto del partido, creo. Of course they will. Bueno, es una frase muy habitual, pero es que lo hemos visto hoy. Una demostración de que la mejor defensa es un buen ataque. Cuando tienes al rival tan presionado en su campo, es que no es fácil responder. Esta intensidad, esta intensidad y este ritmo pasan factura, claro. Así que, ojo, eh, queda por ver si pueden mantenerlo, porque eso es difícil. Aunque de momento les ha dado excelentes resultados. Con 3 a 0, el partido parece sentenciado, pero nunca parece, se sabe. pero nunca se sabe. Ahí, ahí. Venga, seguimos. Romario ahí. Romario titular. <ríe> no, tú, cualquier equipo lo querría, Romario, actualmente. El Barça mismo lo ficha, Romario. Ha fichado al Daniel, ¿ves? Venga, Romario, era un máquina. Venga, la paso Romario Corre y Romario va, va, va, va, ¡Qué jugada de Romario! ¡Qué jugada, chavales! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada de Romario, chavales! Trofeo ganado, Hatry. <risas> no sé, Alejandro, ahora mismo estoy aquí con esto ¡Qué pase, tío! Ahí. ¡Buah! Bien, bien. Este es que es surdo, ¿no? Aunque la ha pegado por la derecha. Ha controlado más? la izquierda. Como si lo hecho mil veces. Sí, sí, Romario está ¿Qué pase, tío. Y ha sido el pase de Camavinga. Controlado aquí. Está haciendo un partidazo memorable, la verdad. Impresionante. Es que está parece un personal contra la defensa. Y te digo una cosa, no tiene intención de rendirse. Vamos, Romario. Ya tiene, ya tiene un hash tri, eh, Romario mandado un trofeillo. Lleva el control del partido. Ay, se me ha pasado. Venga, hombre, suelta la Fidel. Fidel tiene la ahí ve, Fidel, que me la juega, más eh. En eh. Eh, eh, eh, este Romario Eh, eh, eh. Eh. Suelta la... Buena. ¡Ay, que la pierdo, que la pierdo! Me ha estorbado el. El línea este, hombre. Me ha estorbado. Vamos. Me la podemos recuperar. Uy. Raúl Guti. Raúl Guti. Mojica. Venga. Se me va. Ahí, la se me va. Cuidado. Bien. Bien. Ay. Bueno, bueno. Recuperamos. Al interior. ¡Ay! Estorbo. ¡Eh! ¡Buena! ¡Ah! ¿Por qué poco, tío? Me no acabe la solta Venga Ay. A ver si puedo hacer alguno más Algún golito más Se la quito yo Uy. ¡Vamos, Romario! ¡Vamos, Romario! Sí, pero se la puedo quitar falta supongo que falta amarilla tío pero bueno árbitro hombre por dios Hay jugadores madre que no mía del Lyon que pueden meter a su equipo con una sola falta no sé no amarilla que, que me maten, no no sepa para tanto bueno amarilla camavinga próximo partido no juega cuidado cuidado estamos solo romario te la doy Ay. Bueno, pero. Ha estado bien, lo pase. No me he escuchado yo. Aquí tenemos que mejorar en defensa, ¿eh? ¡Ush! ¡Ay! ¡Está mía! ¡Te he visto, te he visto! No. Uh. ¡Qué mal, tío! Tengo mejoras ahí en el... los. Mojica, no salto o A sea, si se la quito, eh Y él también, a mí Y Final la hago falta Bien, tío, me ha recuperado Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado aquí Cuidado Fuera Ahí, da igual Ahora mando lejos Cuidado Omar Mascarel Omar Mascarel Esa es mía Es mía Era mía Era mía Me cachi Mi música Venga, a ver si acá afuera y si no nos meten algo Aparece para alejar el peligro ah. Fidel Mete un centro rápido Se pega una galopada por la ah. Pero nuestra, nuestra Será saque lateral ¿Es mía no? No, no es mía <ríe> Me la quiere jugar, me la quiere jugar no, Pero no puede está perdiendo la Sí. Romario probando en sus carnes lo que es un marcaje al hombre. Bueno, solo ha necesitado marcar un hat trick para que se enterasen. Es una reacción natural, pero creo que llega tarde. Toma, tuya. La ha dirigido de maravilla. Pues dispone de bastante sitio. Ay, no, no, no, no. El Uy. No acaba entre los Uy, primeros. a la media vuelta. Oye, Rodrigo. Batería, no marcar es un fallo importante, eh. Sí, sí, yo creo que sí. Eh, lo ha mejorado, pero bastante, vamos. Ya no se le ve las caras doblar y. Es jugable, tiene jugabilidad el juego. O tiene diferentes niveles de dificultad. Vale, estamos jugando en cadete y ahora mismo. Lo subí un poquito. La dificultad. Vamos a recuperar. Quiero meter el quinto, tío. Antes que se acabe esto. Ya, ya. Rodrigo. Ese Ay, estos pasos eran muy difíciles sí, sí, Era para Romario, pero se me ha ido allí corre No, hombre, con no por la lo que hace con él. Mamá, ¿cómo corre ese? Si abre con, ella. <risa> con él, al final Bueno, parece que del cuarto no pasó Hay que estar atento Hombre, hombre Cuidado, la un corto. Mira, fuera, fuera. Mira, venga, vamos solo. Uh, Romario, Romario, Romario. Va... Romario que se viene, se viene, se viene. viene Golazo de Romario, chavales. Gol, <ríe> el quinto. Gol, la manita y <ríe> Muy divertido el juego, ¿eh? Cuando meten goles es muy divertido. Un juego de fútbol que no se mete en goles no, no es divertido. La verdad es que ni para nosotros es cómodo narrar un partido así, ¿eh? Con tanta diferencia. Bueno. ¿Ahora qué, Maldini? ¿Ahora qué? Ha ¿Ahora, qué? Ahora habla mal del Madrid. La vida, si puedes. <risa> de de la, no la, la moral muy tocada, pobrecito de leche. Han caído cinco. ¡Oh, qué jugada de Romario, tío! Esa ha sido épica, ¿eh, chavales? Jugada épica de Romario. ¿Qué os parece? Tienen el partido venga. totalmente bajo control. ¿Qué esperaba? ¡Gumbao! ¡Gumbao! Tienen la oportunidad. Oh, ¡Cosa! si sí llega ese tío, ese pase a Romario? Este es un claro ejemplo de lo que ahí. no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente no. esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno tiene. ¡Lo veo! Pensar. Acá, Mavica la chavales! ¡Nuevo fichaje! <ríe> la madre que lo parió a Camavinga! ¡Qué bueno es el Camavinga! <ríe> ¡Cómo lo he visto el Camavinga! Que la gente se empieza a marchar ya Porque es que está el partido completamente sentenciado Sí, sí, se va a ir, pero... A pedirle autógrafo al Camavinga <ríe> ¡Oh, my, ¡Qué jugador, eh! ¡Qué bien juega el Madrid! ¡Qué bien lo he visto ahí! Solo muy bien el control está bien atorvada pero enseguida le pega ahí el zapatazo y para dentro a la quita a la red muy bien camavinga muy bien que se han dejado aturdidos ¿eh? y empiezan a parecerse a una pisonadora y espera que todavía pueden caer más Uy. Se acabó, <risa> fin del partido. golito, ¿qué os parece, Defensivo chavales? Romario se lleva el balón para su casa. <risa> Mira, Mario, se lleva el balón. Está firmado por el equipo. Romario, el mejor jugador del partido. MVP. Pues se acabó. ¿Qué destacarías de este encuentro, Julio? Cuando el rival se echa atrás y niega los espacios por el centro, recurrir a los balones colgados desde las bandas siempre es un buen recurso ofensivo. Para sacar provecho de esta estrategia Ahí. hay que tener jugadores capaces de finalizar. Mario, hablando de eso ante eso es claro. las cámaras. Y aquí Qué concluye guapo. nuestra retransmisión. Gracias Maldini por acompañarnos hoy. Sí, gracias Carlos. Ya te... pues hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido, chavales? ¿Qué os parece el juego? Contármelo, dejármelo en comentarios, darle el botón de like, no se olvide y suscribiros si no lo estáis. ¿Qué os ha parecido, jugadón ahí, partidazo, 55 pases? Está muy bien, ¿eh? Seis tiros a puerta. Uo, seis tiros, seis goles, ¿eh? Festividad 100%. Poca broma, ¿eh? Así que... Bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado. Un saludito para todos. Peñita, gracias mucho. Chao, chao.